En la Biblia, descubrimos que los serafines, que tampoco son ángeles, tienen seis alas, con dos se cubren la cara, con dos vuelan y con las otras dos se cubren los pies, que es un eufemismo para genitales. Por la visión de Isaías, sabemos que también debían tener manos. Lo curioso, es que por el uso de la palabra serafín en la Biblia y su etimología, sería una serpiente ardiente alada. Ardiente, no por el fuego, sino por el veneno que usaba contra sus enemigos se asemejaría a la diosa egipcia Wadjet, que aparecía en el ureo de los faraones y protegiendo al disco solar con sus alas.